Saludos, soy Israel en esta hora les traigo un nuevo tutorial y lo que vamos a hacer es ponerle la nariz a nuestro dibujo de Illustrator, listo para darle una animación más adelante y entonces como lo estamos construyendo, lo estamos elaborando, estamos terminándolo, entonces ahora necesitamos ponerle la nariz ya que es un poco engorroso eh, a veces poner la nariz, pero realmente es muy sencillo, lo único que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a ventana espacio de trabajo aspectos esenciales clásicos con esto se nos van a, nos va a añadir nuevas funciones aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dejar la nariz vamos a darle clic aquí herramientas de hélice que es esta, vamos a ponerla aquí así ahora vamos a darle clic acá, vamos a tomar un color Vamos a darle aquí, si los, los flores que están aquí no nos llaman la atención, vamos a darle aquí y aquí, vamos a escoger uno por aquí, como que sea un poco así, creo que ahí está bien visto un poquito más oscuro, vamos a darle más aquí, allí está bien. Entonces una vez hecho y una vez tengamos esto, así, lo que vamos a hacer ahora es mordiar. Vamos a poner un poco más grande para poder mordiar esto bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esta opción aquí, si la tienen así, le la vamos, la vamos a quitar los bordes. Vamos a darle clic hacia abajo hasta que quede así, ¿cierto? Y ahora seleccionamos aquí vamos a darle clic en este herramienta que está aquí. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a, a, a pinchar aquí y vamos a subir así, creo que aquí está bien, ahora vamos a tomar aquí, vamos a bajar aquí, vamos a bajar, la idea es que le demos una forma agradable aquí, vamos a dar aquí. así puede ser y aquí vamos a correrlo un poco a esta opción así aquí y para que se vea más atractiva vamos a utilizarlo más tarde así. bueno ahí ya tenemos nuestra entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerlo un poco más pequeño así bien allí y vamos a correrla vamos a ponerlo un poco más grande y vamos a esta opción aquí vamos a tirarla más allí, allí, allí quedó perfecta vamos a ponerlo más pequeña. Ahora vamos a correrla aquí. Vamos a ponerle un poco más postura. Creo que allí está bien. Entonces ahora vamos a ponerle un poco más. Vamos a poner un poco más pequeña. Allí está bien. Y vamos a ponerle a la dirección de los labios. Miren, que ahí nos marca, nos marca esta dirección. Apunta aquí. Allí. Vamos a subirlo un poco más. Vamos a alejar un poco a ver cómo se ve allí. Entonces, ahora vamos a acercarlo allí. Vamos a correrlo otro poquito. Vamos a ponerlo un poquito más ancho. Vamos a correrlo más acá. Ahora vamos a presionar la tecla Alt y vamos a arrastrar así. Y luego vamos a dar clic derecho, transformar, reflejo. Ok. Esto lo vamos a correr un poco más así. Y vamos a alejar aquí a ver cómo se ve. Vamos a acercar un poco más, vamos a eliminar esta, vamos a engrandecer la más. vamos a irlo ajustando aquí, ahí ya quedó perfecta. Vamos a ponerla más pequeña, así bueno. Entonces, ahora sí lo vamos a duplicar. Clic derecho, como les mostré ahora. Lo duplicamos, presion tocamos aquí, presionamos la tecla Alt y lo arrastramos con el clic izquierdo del mouse listo una vez lo tengamos así vamos a dar clic derecho transformar reflejo aceptar vamos a subirlo un poco más allí que nos dé la dirección allí y miren como nos ha quedado ha quedado muy bien pero para que se vea un poco más realista lo podemos separar más entonces lo podemos hacer de la siguiente manera corremos este un poquitito más atrás aquí y este más aquí y como pueden ver ahí tenemos la naricita de nuestro dibujo y eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y hasta la próxima chao